Como le habíamos agotado, de hecho estamos en proceso de que posteriormente le estaremos convocando a los fines de hablar precisamente de los proyectos que están en curso por parte de la Procuraduría Fiscal de Duarte. Obviamente dentro de estos, como habíamos dicho a inicio de nuestra gestión, no solamente estaremos haciendo labores relativas a las investigaciones y desarrollo de los procesos, sino que también pues tenemos el interés de incursionar en actividades preventivas que además ayuden tanto a nivel educativo como a a nivel de la población, a eh, pues lo que es tanto poner en conocimiento por parte de los eh, ciudadanos sobre aquellos tipos penales de los cuales pues obviamente debe eh, de eh, tratar de no cometer y pues a la vez educar a la ciudadanía al respecto. Este y todos los casos que tiene la Fiscalía de Duarte, pues obviamente se estarán haciendo el procedimiento pertinente. Recuerden que tenemos otros casos también tendentes a la parte del ayuntamiento, entre otros tantos más, que obviamente se determinará el seguimiento que se le dará dependiendo del estado en el que se encontraban y las circunstancias especiales del mismo, ya que hay procesos que obviamente van por parte de unas procuradurías especializadas, con las cuales también contamos, y dependiendo del estado de los mismos y de la continuidad, por el área que debe de dársele, pues eh, se determinará la decisión al respecto.